Hoy en día, el fitness ha tomado un lugar preponderante entre las actividades tanto de hombres como de mujeres. Y el fitness tiene por objetivo dotarnos de un cuerpo atractivo, sano, con dimensiones adecuadas que nos, hace, nos haga ver como los hombres que somos, que somos. Y en ese punto, tanto el abdomen como los pectorales juegan un papel preponderante y protagonista. Hoy queremos darles a ustedes algunas sugerencias de cómo mejorar la apariencia de sus pectorales para que se vean como los de un hombre fuerte y sano. Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia. Y ahora que vamos a hablar de pectorales, pongan atención para que los ejercicios que les vamos a recomendar les sean los adecuados para que tengan ustedes una figura muy masculina y muy atractiva para las chicas. El desarrollo de la masa muscular es uno de los temas buscados por aquellos que van al gym. Si estás buscando una rutina para trabajar tus pectorales, entonces ve este video hasta el final. Hoy te vamos a dar consejos para trabajar, tonificar y aumentar la masa muscular de tus pectorales. Para que tus pectorales cobren forma y aumenten su tamaño, debes implementar una serie de métodos y técnicas adecuadas para conseguirlo. Y para ello, te vamos a dar unos consejos. ¿Cómo darles forma a tus pectorales? Ejercítate y enfójate en ejercicios adecuados para darle forma a ellos. Esto incluye lagartijas. Ejercicio enfocado a desarrollar los músculos de tus hombros y pecho superior. Realiza tres sets de 15 lagartijas y aumenta cuando sientas que has desarrollado más fuerza. Después, serás capaz de colocar peso extra como un disco o un saco de arena en tu espalda. Press de banca. Ejercicio más popular para el pecho, pues es esencial para obtener un pecho redondeado y completo. Pide ayuda a un instructor con las indicaciones para efectuarlo. Para aumentar masa muscular, es recomendable hacer de 8 a 12 repeticiones de 1 a 3 sets. Aleteo con cable La efectividad de este ejercicio es la tensión constante que los cables ofrecen durante todo el movimiento, exigimos de siempre más de ti. Además de que este ejercicio se enfoca en tus hombros, también tonifica tu espalda y pecho. Si no te es posible ir a un gimnasio, cambia este ejercicio con calentamiento de banda pero aleteando con velocidad y constancia en ambos ejercicios, nunca arquees la espalda. Ten a consideración lo siguiente. Debes enfocarte en cada pectoral por separado. Hacer ejercicio unificado no significa que ambos pectorales se desarrollen la par. Muchos cometen el error de no enfocarse en cada uno de estos y por ello te recomendamos hacer ese ejercicio, las flexiones de arquero. Este ejercicio, además de potenciar cada uno de tus pechos, ayuda a desarrollar los tríceps, abdomen y hombros. No trabajes de más. Ejercitarte de más solo atrofia tus músculos. Los músculos crecen más durante los días de descanso, cuando los tejidos se autorreparan. Por esta razón, trabaja los pectorales de una a dos veces por semana y no por más de 30 minutos. Pide ayuda de un instructor. Un entrenador o instructor personal no solo te aconsejará, Cómo hacer bien los ejercicios, sino también te dirá el tiempo y repeticiones que necesitas para aumentar tus pectorales según tu cuerpo. Deja atrás las calorías e inicia una dieta en proteínas. Aléjate de los carbohidratos vacíos como la pasta, el pan blanco, postres, alimentos procesados y fritos. Te procura las proteínas que son esenciales para construir tus músculos. ¿Qué opinan, estilócratas? Dejen sus opiniones y comentarios y si les gusta nuestro contenido, entonces síganos en Facebook e Instagram. Ahora que ya lo saben, dedíquense en su gimnasio o en su casa a este tipo de ejercicios para que puedan adquirir unos pectorales dignos de fotografía. Por lo pronto les agradezco muchísimo su atención y les pido que si les gustó, lo difundan con sus amigos o lo suban a sus redes y espero verlos en la próxima. Muchas gracias. Mis queridos estilócratas,